Eh, yo eh, trabajo con la denominación Shitza eh, y que, pues, aquí el buen Shitza nos puede decir que, eh, pues varios, eh, que es una eh, microregión no solo geográfica, ¿no? es decir, el rincón Shitza, sino también lingüístico, es decir, que nos entendemos. Eh, pues entre entre los eh, rincones, los micro rincones también, como eh, los decimos, los que están del otro lado del río, la gente que está de la Chisil hasta el Bajo, y, eh, y pues bueno, todo el, el sector eh, Camotlán y todo el rincón Taleatanetsi, ¿no? Entonces, ya he, todo este eh, sector, pues eh, tenemos compartimos eso, ¿no? Bueno, el Elinali dice que hablamos el Zapoteco serrano del Noreste Bajo. Nosotros decimos que somos Shiza, ¿no? Entonces, eh, este es un mapa que aún me falta eh, terminar, de, eh, y además este, estamos trabajando en una versión en zapoteco, con los nombres en zapoteco, eh, para tener un mapa eh, de la región. Y creo que también es interesante decir que eh, el término Shiza no es lo mismo eh, usarlo ahora que hace 20 años, eh, seguramente algunos recordarán que se nos decía rinconeros. ¿no? Este, la gente del rincón y pues ahora ha sido como una, eh, una reivindicación del término y una reivindicación del ser rinconero, entonces eh, por eso para mí es importante usar esto eh, como eh, pues para describir eh, geográfica, lingüística eh, y pues también de autodeterminación para la región.